cuando hablamos nosotros de que las cosas las tenemos seguras pero por otro lado decimos está bien pero no está bien es como cuando decían los abuelos antes será que eso es cierto y ellos contestaban puede que sí puede que no lo más seguro es que quién sabe o sea no hay nada claro porque vemos que los las dictaduras como tal en este momento hacen ínfulas de poder de guerra de ataques de morcho que son los duros son los berracos ellos están haciendo morcho lo ha habido y por haber ellos son los que mandan pero más sin embargo están por otro lado pidiendo ayudas entonces suena como contradictorio al fin que están bien están mal están regular van perdiendo van ganando y esa es una de las preguntas que uno se hace con respecto a cómo ellos salen haciendo alardes. Porque cuando vemos por lo menos Corea haciéndole un, un ofrecimiento a Putin de 100 mil soldados para que vayan. Listo, Vayan, mátense. Uno dice, bueno, son personas que tienen el poder definitivamente, tienen las agallas, tienen el mando. Pero le cuesta uno trabajo de que son dos, tres que manejan ahí como los títeres ahí, vayan y en que van en nombre mío. Pero ellos no son capaces de ponerse en el frente del cañón, por eso a mí me costaba trabajo muchas veces cuando el mismo Chávez o el mismo Maduro se refieren a Simón Bolívar como nuestro padre, nuestro padre de la patria Simón Bolívar y seguimos el legado de Simón Bolívar. Y lo he dicho acá y vuelvo y lo repito y no me canso de decirlo, Bolívar cuando iba a hacerle frente al enemigo, él iba de primeras, él iba al frente y de detrás todos sus soldados, todos sus hombres. Pero aquí es lo contrario, mandan a todos los hombres y ellos están por allá detrás. Es que ni siquiera detrás, ellos están por allá escondidos en un búnker o en una parte donde nadie los vaya a ver. Que en el caso de que se vean perdidos, cogen un avión y... <ríe> chao, chao. Entonces cuesta trabajo ver todas esas pantomimas que hacen estos señores. Por un lado, los socialistas del siglo XXI, los famosos socialistas, alardean con el conflicto que mantiene Rusia contra Ucrania. Eso mejor dicho, ellos son los duros, ellos son los berracos. No se le olvide que el mismo Putin, cuando comenzó la guerra contra Ucrania, él se reía, que porque el presidente y sus ministros y toda su gente se había ido a esconder, se, se fueron, se, se encabetaron por allá porque les dio miedo y cuando lo vieron de frente la cosa se les puso diferente. Entonces, por un lado, alardean del conflicto que mantiene Rusia contra Ucrania, pero al mismo tiempo el Kremlin plantea coalición con Cuba, Venezuela y Nicaragua para frenar avance de los ucranianos. O sea, vamos ganando, pero no vamos ganando. Es lo que yo más o menos le encuentro como como sentido a lo que ellos están diciendo. En un canal Estatal de la televisión rusa divulga la propuesta de reunir combatientes Oígase bien, de Corea del Norte, Siria e Irán en una coalición a favor de Moscú Putin planea imponer sus exigencias para evitar ampliación de la OTAN Es la hora de que Rusia acepte el fracaso de su guerra contra Ucrania Se percibe por las matrices de opiniones que están Robusteciéndose en, en el territorio. O sea, es, es algo, vuelvo y digo. O sea, vamos ganando, pero vamos perdiendo. Entonces uno no entiende eso. Ellos, obviamente, que no dicen que vamos perdiendo. Vamos ganando y hacemos alarde, pero más sin embargo toca pedir ayuda a otros países para que, para que el enemigo no se nos venga encima. La idea es armar una coalición con países aliados como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea, del norte, Siria e Irán para reunir combatientes a favor de los intereses de Vladimir Putin. Vuelvo y digo, si supuestamente están tan sobrados, y si tienen la sartén por el mango y lo están mal, ¿por qué están pidiendo ayuda a otros países? Eso suena como, como raro. Recuerda que yo aquí en este canal lo dije, Rusia si pierde, se jodió. Y si gana, se jodió. O sea, tiene el filo por el mismo lado. Gane o pierda. El peor error que pudo haber cometido Vladimir Putin fue irse de frente a estas alturas de la vida porque la mayor parte de la comunidad internacional está en contra de, esas, eh, de esos vejámenes, de esas aberraciones, de, esos, de, de esas torturas, de esos fracasos de morcho, de esa guerra inútil. Esto es una cosa triste. Ahora, solo voy, dijo... No entiendo por qué los estadounidenses Incluso si es contra Granada Que van a pelear Siempre improvisan una coalición internacional ¿Por qué nosotros nos negamos ese placer? Oiga, todavía hablan de eso Este señor eh, Solo eh, Le causa una curiosidad De ver cómo él, él se, se jacta de eso O sea, negarnos ese placer O sea, hablan de, de, de muerte De tragedia como ah. El presentador Vladimir soloboy Insistió en su programa de noche con Vladimir en la televisión estatal rusa Tras reclamar que hay unidades en Siria muy bien entrenadas Hay gente en África que nos apoya Está Venezuela, está Nicaragua, Cuba, Irán y Corea del Norte Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal Le den like, activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Háganos saber sus comentarios porque gracias a ustedes seguimos acá dando Dolora siendo los número uno en la noticia de Venezuela y el mundo. Su propuesta de que Rusia arme una coalición después del éxito de la contraofensiva de Ucrania que expulsó a las fuerzas militares de Vladimir Putin de, la tier de las tierras ocupadas al este del país a su vez coincide con la sospecha de la exportación del conflicto a Latinoamérica. Que la subsecretaria Junta de Diplomacia Política y Coordinación del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kerry Hannan, asomó en abril. Si el Kremlin acepta gestionar una coalición de aliados a favor de Rusia, como plantea Solopoy, sería un mal pronóstico el cual podría descubrir que carece de leales en el marco internacional internacional. A pesar de los vínculos de cooperación que ha impulsado durante dos décadas al mando de Putin ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que Rusia cree que porque tiene aliados ya lo llamo y venga Hasta el momento el único que se ha manifestado es Corea del Norte Vamos a ver qué piensan los demás Si miramos Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro Es previsible ya que los lazos de hermandad del chavismo con Rusia son blandos considerando que Maduro alardea de un apoyo irrestricto a Rusia en los ataques contra Ucrania, pero exhorta al diálogo entre los dos países en conflicto desde sus encuentros en Miraflores con delegaciones estadounidenses. O sea, por un lado le está diciendo a Vladimir hágale hermano fresco que cuente conmigo, cuente con mi ejército. Ahí le está dando el apoyo. Pero por otro lado está dialogando con Estados Unidos donde por medio de Estados Unidos está diciendo... ¿Por qué no se sientan a charlar Putin con el, con el gobierno ucraniano y llegan a un acuerdo para que acaben con la guerra? Entonces, aquí está hablando de paz y aquí está hablando de guerra. Vuelvo y digo, es una contradicción. Y si ustedes miran a lo largo de la historia, los famosos socialistas que pretenden meternos ideas ahorita, es lo mismo. Ven una mujer, esa mujer está muy bella, lástima que estuviera tan fea. Al fin que es bella o es fea, y aquí están lo mismo. Maduro lo tiene claro, que el impacto económico y geopolítico de la invasión rusa a Ucrania representa una oportunidad para mejorar su posición. Oígase bien, porque ahí también Maduro está tambaleando. Después de enfrentar las sanciones de Washington y las denuncias de violaciones a los derechos humanos que propiciaron una investigación en la Corte Penal Internacional. La cúpula chavista sabe que debe lograr avances económicos antes de las elecciones del 2024. Oígase bien. O sea, aquí por este lado, como tiene que asegurar su candidatura de las manos de los propios chavistas a los comicios, le tocará pensar como mínimo si apuesta a su amistad con Putin o, o a su sobrevivencia. Porque si le apuesta a Putin, pues va y lo va a tener de aliado, pero Putin en este momento no tiene como alimentar económicamente a Venezuela y por otro lado tiene Estados Unidos que le está diciendo yo le quito un poco de sanciones, usted me vendió un poco de pretorio yo le quito un poco de sanciones y entonces aquí sencillamente todos vamos a ser felices y listos, y entonces tienen que pensar en el 2024 que el 2024 vienen las elecciones y tienen que haber billetico y si no hay billetico paila, palabras más, palabras menos, por un lado Putin no la tiene fácil en su decisión si coge o no coge a Venezuela y por otro lado, Maduro también tiene una decisión muy berraca si o apoya a Putin o decide más bien cederle terreno a los Estados Unidos para que lo apoyen y puedan tener billete para las campañas del 2024. Ahí les dejo ese rollito. Hasta una próxima oportunidad.